Hola, hola, hola mis queridos amigos, amigas, amigues Bienvenidos a una nueva entrega de videos short Clases short, clases cortas de astrología ¿Para qué? Para que todos los días recibas algo Te lo puedas ir anotando, puedas ir tomando tus apuntes Y así aprender astrología de la manera más fácil y divertida que hay Hoy nos toca un video que tal vez se haga un poquito más largo porque me encanta la mitología de este planeta que te voy a enseñar hoy Júpiter Este, esto que parece un 2 con una patita o un 4 como lo quieras ver vos eh, Júpiter, ya lo conocés, Júpiter es el expansivo, es el planeta más grande del, plan del sistema solar y la mitología que tiene es apasionante eh, Júpiter en, en la mitología romana y Zeus en la eh, mitología griega eh, dicen que eh, Júpiter eh, eh, nació de su padre Saturno y, y mañana vamos a hablar de la historia de Saturno Y de cómo nació Júpiter Pero te voy adelantando esto eh, Que él es el expansivo Él es el rey entre los dioses Él es el dios entre los dioses Él es el rey en el Olimpo En el lugar de los dioses Y estaba casado con Eras eh, ...la diosa del matrimonio... ...pero él, como es el expansivo... ...no podía serle fiel de ninguna manera... ...y él quería serle fiel... ...pero no podía... ...y entonces... Eh, su, ...su esposa, diosa... ...cansada... ...le dice, bueno, basta... ...me tenés que ser fiel... ...y él quiso serle fiel y fue tan fuerte, era tan fuerte ese impulso de infidelidad en él que de un pensamiento infiel nace nada menos que Mercurio te acordás que cuando te hablé de la mitología de Mercurio te dije que te iba a volver a hablar cuando te hablara de Júpiter Júpiter todo lo que toca lo expande porque es el gran dios es el dios entre los dioses eh, y mañana te vas a enterar por qué es el dios entre los dioses Mientras tanto me despido hasta mañana No sin antes recordarte Por favor, por favor únete a nuestra gran comunidad de Fácilmente.com. Acá abajo lo tenés en el video Y, y sabes que también te podés suscribir a mi canal de YouTube, te podés, me puedes seguir en Instagram. Estos videos salen en Facebook, en Instagram. Eh, Aprender Astrología Fácilmente para Facebook e Instagram. Mi canal de YouTube se llama Marcelo Cheiro Díaz, lo puedes encontrar así. Y, y también súmate a nuestra comunidad eh, en Telegram, que es la más activa de todas. Tenemos 500 y ya vamos a llegar a 600 eh, miembros en nuestra comunidad y esta comunidad eh, nos reunimos todos los días para hablar de astrología y así es más fácil aprenderla chao hasta mañana